¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que bueno cae la tarde aquí en Mallorca y me he ido a pasear a mi perro Truc en plena montaña. Es posible que lo veáis. De hecho, está destrozando todo el, todo el kit que he montado para explicaros mi experiencia en B2B, en Business to Business. ¿Cuál es mi experiencia en B2B? Bueno, pues llevo... He estado 13 años en multinacional, en diferentes multinacionales, en dos, en Telefónica Móviles España y en Sanitas en Bupa, pues en este tinglado de llegar a otras empresas por eso un poco además eh, mi labor siempre ha sido llegar más que al consumidor final hacerlo a otros empresarios o a otras empresas para ofrecerles valor por eso os cuento una pequeña ruta como esta ruta que me he hecho por la montaña en el día de hoy para pasear a, a este dogo imperial moldavo que es mi perro que vais a ver molestando por aquí pero en la cual quiero contaros básicamente ¿Cuáles son los pasos para hacer una venta business to business? ¿Cómo llegar a otra empresa desde tu empresa? El primer paso es tener muy claro nuestro sales folder. Vaya palabra, ¿eh? Sales folder es el portfolio de ventas y tenemos que configurar el portfolio de ventas pues de la siguiente manera. ¿Cuáles son nuestras fortalezas como empresa? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Y cuáles son nuestras debilidades? En cierto modo, deberíamos haber ya hecho un estudio de la competencia, de lo que ofrecemos y cuál es el dolor o la necesidad que cubrimos a ese cliente, aunque sea de empresa. Todo funciona exactamente igual. Si yo ofrezco un portfolio en el cual digo, soluciono tu problema 1, tu problema 2, tu problema 3 y lo hago de la forma 1, de la forma 2 y de la forma 3, y mi fortaleza es que llevo 30 años en el sector, que tengo gente especializada o las fortalezas es que, que hayas decidido, pues luego lo convierto en un panfleto que no solamente lo lea yo y el diseñador, que te habrá clavado algo por eso, sino que también sea capaz de llegar a tu público objetivo. Eh, para eso tenemos que estudiar el público objetivo. Yo insisto mucho en este podcast y en este blog con V, en enfoque.com, suscríbete por cierto aquí. Insisto mucho que lo importante es definir bien mi público objetivo. ¿Son directores financieros? ¿Son directores comerciales? ¿Son CEOs? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Dónde están? ¿Quién es tu mercado? Pues tienes que hablar su idioma. Y recuerda que tiene muy poco tiempo para atender y para leer tu maravilloso folleto súper bien diseñado o tu web súper bien establecida y bien programada. Por eso... Como tienes poquísimo tiempo, vamos a hablar de segundos, tienes que ordenarlo de manera que sea capaz de entenderlo a la primera. Arriba, lo más importante, lo que más le duela. Uno, dos, tres, tu dolor, yo te lo soluciono. ¿Cómo? Uno, dos, tres, así, sencillo. Como usan la política en marketing político, que es el 555. Cinco frases de cinco palabras cada una que pueda entender un niño de cinco años. Dicho esto, ya tienes que ofrecer, perfecto ya sabes quién es tu cliente perfecto y ahora vamos a y hacerle llegar vamos a hacerle llegar todo esto que me has comentado Cómo se lo hacemos llegar por varias vías la primera sería el networking que yo hable de varias vías no significa que sea este orden el principal en el networking establecemos un contacto para posteriormente con el objetivo de hacer una visita posterior y empezar una relación comercial no vas a vender en el primer momento, se vende en el sexto, en el séptimo o en el octavo contacto. Olvídate, no vayas con el cuchillo en la boca porque no sirve para nada. En el primer eh, es mejor una venta en el primer contacto persuasiva. Ah, pues yo hago esto y además lo hago muy bien y tengo tantos clientes. Mis fortalezas otra vez. Y soluciono este problema, sus problemas otra vez. El segundo caso es establecer o intentar establecer una una reunión siempre el objetivo es establecer una reunión en la cual de manera breve ofrezcamos las ventajas una vez habiendo escuchado eh, las necesidades que tiene ese cliente nunca adelantarnos a ofrecer antes de haber escuchado y se puede hacer por diferentes canales en networking es uno como he dicho linkedin es la clásica b2b si queréis podéis pulsar aquí arriba donde explico cómo eh, generar contactos a través de linkedin eh... En LinkedIn, una vez detectado quién es nuestro cliente, intentar acercarse a él con dos o tres frases. Acordaros de Kiss. Hacerlo todo simple. Keep it simple, stupid. Hacer un texto simple, hacer una solicitud simple, medida, comedida, muy pensada en cómo piensa y cómo lee y cómo actúa y dónde vuestro público objetivo, vuestro buyer personal. Hablamos de network, hablamos de LinkedIn, hablamos de email marketing o hablamos de una llamada telefónica. Buenos días, está el señor X, soy tal persona, quería hablar con él. Eso un poco, a grosso modo, son las maneras rápidas de acercarse a nuestro público objetivo. A ah, y hacerlo de manera que sea además eh, una obligación, carretera y manda. Porque no os olvidéis que de cada 100 habrá cinco, seis o siete que os dirán que sí a una visita o a una propuesta y de esos no sabemos cuántos en un futuro os van a comprar. O sea que ya tenéis un objetivo, más visitas, más ventas. ¡Mucha suerte! Y al toro. Nos vemos en el próximo capítulo, ya sabéis que aquí hay opciones para ver en referencia al tema que hemos hablado hoy. A la caza, que son pocos y cobardes. A por ellos. ¡Hasta luego! ¡Chao!